Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí me tenéis otra vez en obra y como hace un montón de tiempo que no os enseño cómo va la evolución de esta de esta, obrita que, bueno, esta obra que está bastante bien, que estoy haciendo y hay muchas cosas chulas que, que quiero enseñaros, pues nada, he decidido que vamos a hacer otro vídeo en directo y así os lo enseño un poquito, que tengo muchas ganas de que la viáis y a ver si os mola, ¿vale? Así que nada, voy a dar la, la vuelta a la cámara como siempre y os la voy a ir enseñando. A ver, cambiamos aquí, ya está. Bueno, pues vamos para afuera de la caseta. Bueno, os enseño aquí una vista general primero, ahí ya tenemos el, el muro, estamos haciendo el muro de la, de la parcela, aquí estamos encofrando para hacer unos muros de hormigón, de esos muros de hormigón que os estuve enseñando que era hormigón visto para un porche, que se va a hacer aquí, espectacular, está quedando brutal, ahora, ahora os enseñaré un trocito que ya, que ya está abierto y por ahí pues, ya tenemos algunos pilares colocados y bueno, ahora estamos en planta baja. Vale, Entonces, pues nada... Aquí están empezando a encofrar, la planta, el forjado de planta primera, este, es encof este encofrado es con tablones, igual que el que ya os enseñé en su momento, ah, el sol aquí nos molesta un poco, es con tablones como ya os enseñé en su momento y, y está quedando unas texturas, la verdad es que bastante, bastante chulas. Y nada, pues por aquí enseño la obra, aquí tenemos los pilares que están ya preparados, allá arriba pues ahora tienen que colocar las protecciones para subirse arriba. Empezar a hacer el encofrado de toda la parte del porche. Y aquí, mirad cómo están quedando los muros del, los muros del, del porche. Estos estos muros son los que os comentaba que están con, con tablones. Mirad qué textura más chula está quedando. Aquí se ve incluso la, la, las vetas de la madera y todo, porque claro, los tablones son de madera natural. Mirad, bueno, de hecho son estos son estos tablones que son de, de madera, entonces lo que hacen ahí es juntarlos todo lo posible para que por estas juntas no se nos vaya el hormigón, porque si están muy separados, lo que ocurre es que esta, esta, esta rebaba, digamos, pues se hace demasiado grande ¿no? y no interesa. Entonces lo que hacen es pegarlos todo lo posible para que no se nos hagan rebas, pero sin embargo que se marque un poquito de hito Los limpian bien, les quitan todos estos restos de hormigón que veis por aquí. Todo eso lo quitan bien. Pero, pero le dejan una textura rugosa para que al final se quede pues, pues esto que estáis viendo, ¿no? una textura que se ve casi hasta el pelillo de la madera. En las esquinas pues siempre con, con sus berenjenos para que no se, nos, para que no se desportillen las, eh, las esquinas y nada, la verdad es que muy chulo. ¿ves? Por aquí también tenemos más de esta parte es la parte de porche, ¿vale? por, bueno, por aquí va a ser el acceso a la vivienda. Se va a entrar aquí y luego pues aquí tenemos la parte del porche que ya os la podré enseñar más adelante, pero de momento, de momento todavía no, no podemos ver mucho. ¿Vale? Y aquella zona allí, pues bueno, tenemos los pilares ahí, es que no hay mucho que ver, entonces pues no, no os voy a enseñar demasiado. Si nos venimos por aquí, me voy a bajar abajo para que podáis verlo un poquito mejor. Vamos a bajar por aquí. Vale, hay algunas zonas que son con pilar metálico, precisamente para poder meter puertas eh, correderas y que pueden pasar por delante y todo eso. Vale, aquí tenemos puesto el encofrado que están preparando, con sus apoyos en durmientes porque están apoyados en tierra. Vale. hombre, Eduardo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? <ríe> a ver si te mola, no me pongas nota, eh, Eduardo, no me pongas nota. Eh, bueno, aquí como veis esto será el Porsche. Todavía no lo puedo enseñar bastante bien, pero ya cuando esté toda esta zona que están encofrando, cuando la quiten, va a ser espectacular. Haré otro vídeo para que lo podáis ver. Luego vamos por aquí. Vamos a bajar abajo y os enseño la parte de abajo. Aquí, bueno, esta es la zona de la rampa, de la bajada del, la bajada al garaje, digamos. ¿Vale? estos muros que ahora veis que están tapados con, con, estas lonas, pues están tapados porque lo que está hecho es con un muro, es, es un muro de hormigón visto. Entonces, lo que se ha hecho ha sido colocar estos, estas telas para protegerlo, porque, claro, al final estos muros son. Bueno, tienen la misma textura que, que en el otro lado, ¿no? No sé si se ven bien. Pero aquí, pues nada, pues tiene que bajar maquinaria, bajar no operar. Entonces, lo que se ha hecho ha sido meterles esto incluso con algún plástico detrás para que, para que no se lleven ningún golpe y no se, no se dañen, porque la verdad es que, como tiene que quedar el acabado, es así, no, no podemos arriesgarnos. Eh, ¿Qué os iba a enseñar? Bueno, por aquí abajo ya os enseñé en su momento que teníamos ahí unos drenajes y tenemos la lámina y luego pues este, este, esta solera inclinada de la rampa pues se ha llevado contra, la, contra el muro, contra el drenaje y luego pues se hará ahí un detalle para que no se meta el agua entre, entre la impermeabilización y el... Y el y el suelo este y este pavimento se, se va a levantar un poquito, de manera que toda el agua que escurra se vaya hacia el centro y, y además pues también el muro, lo que se ha hecho ha sido un, un pequeño cajoncito para que, para que se nos quede metida hacia adentro la, la, la lámina, ¿vale? Bueno, aquí tenemos todo este muro, es espectacular. La verdad es que cuando lo veáis sin las sin las telas veréis que es, que es una pasada. Bien, y ahora pues nos vamos a meter un poquito para adentro. Bueno, por ahí al fondo... Por allá al fondo ya veréis que todavía sigue. Ahí tenemos otro trocito de muro por aquí y bueno ahí está todavía que todavía falta bastante faena por hacer. Nos tenemos que meter ahí arriba a hacer más cosas, pero de momento está, están preparando cosas. Vale, no vamos dentro porque lo que están haciendo ahora es eh, preparando, preparando para meter la solera del garaje. Vale, esta es la primera. Capa de gravas, luego pues habrá que compactarla, luego se mete el polietileno, se le mete, eh, también se le meterá drenaje, que además está previsto ya también para, para llevarlo a una zona de bombeo. Y encima ya se le meterá la solera con sus cortes. Los cortes los haremos desde este pilar hasta este pilar, hasta este de aquí. Y luego se le hará también un corte por aquí para que nos queden hasta la puerta garaje, para que nos queden unas pastillas que sean eh, mucho de 5 por 5. ¿no? Yo trato de nunca pasarme de los 5 metros de distancia entre, una, entre un corte de solera y otro. ¿vale? Aún así, pues, las soleras son bastante delicadas y hay veces que... ...que aún así pues se pues, pues, eh, fastidian. ¿no? Luego aquí esta zona sí que se ha, sí que se ha ejecutado ya... ...porque esta bueno, es una zona donde irá un trastero... ...irá un pavimento diferente al de garaje... ...entonces pues se ha ejecutado de una manera diferente... ...aquí esta junta ya nos va a servir... ...como junta de trabajo... ...hola Emilio ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, ya, nos va a, ...ya nos va a servir como, como junta... ...entonces este hormigón con el que venga después aquí... ...y llegue a la otra junta que estará por aquí... ...pues allá tendremos una junta... ...y al final vamos a intentar trocearlo todo lo posible intentando que no cante demasiado luego estéticamente, porque tampoco queremos hacer aquí un troceo, pero sí que queremos tener la garantía de que no se nos van, de que no se nos van a partir la soleras. Es en el perímetro, se han colocado el corcho, ¿vale? para que tengamos una separación de la solera del hormigón eh, con respecto a las paredes para que pueda moverse, este corcho luego a posteriori se, se quemará o se hará con disolvente, se, se eliminará, para que tengamos holgura, porque el corcho tampoco lo podemos dejar, porque al final tiene una compresibilidad y cuando llega al límite, pues acaba empujando también al fondo y puede dañar. Entonces, yo, a mí lo que me gusta es que tenga un hueco de esos dos centímetros, que sea totalmente hueco, le pondremos una masillita elástica o algo, para que no se nos quede un agujero lleno de suciedad, pero, pero se, quedará, se quedará totalmente abierto. Aquí ya tenemos echado el, pol el poliuretano, ¿vale? en este caso es, es poliuretano lo que se ha optado para hacer la, el aislamiento. La verdad es que a mí no es el material que más me entusiasme, pero bueno, al final yo lo que tengo que hacer es que lo que esté proyectado pues que se haga de la mejor manera posible, que es, el, que es mi faena, ¿no? Y bueno, pues si han dicho poliuretano, pues yo me he encargado de que el poliuretano esté perfectamente tirado, que tenga todo el espesor que, que, se, que tenía que tener, en fin, todo ese tipo de cosas. Bien, oye, ¿os acordáis de esta ventana? Esta ventana tenía aquí, ¿os acordáis que tenía un tubo de PVC? que se ejecutó para poder verte el hormigón, porque este muro por detrás es un muro de hormigón, para poder verte el hormigón a través del tubo, poder, eh, poder vibrar esta zona de abajo de la ventana, y al final ha quedado espectacular, ha quedado súper bien, y ahora ya, como el, como el hormigón este el hormigón en masa, le han pegado un golpe, y aquí podéis ver, a ver si puedo, aquí podéis ver cómo se ha quedado un poquito la marquita del tubo, aquí, bueno, la parte de abajo no, no se va a ver, pero aquí sí que se ha visto el golpe que le han dado y bueno, pues eso luego se... se así un poquito, como eso va a ir revestido, pues no hay ningún problema y lo que sí que hemos conseguido es que toda esta parte del muro quede perfectamente eh, vibrada y perfectamente colocado todo el hormigón. Bien, bueno, aquí, mira, hemos evitado también que se hagan rozas, ¿ves? Las rozas en vez de meterlas, de, de, de cortar el tabique, se ha metido por detrás porque teníamos espacio suficiente, porque aquí hay una cámara de 6 centímetros, entonces en vez de cortar tabiques, pues nada, se ha optado por, por meter todos los tubos, y asomarlos sin tener que hacer todos los cortes de la tabiquería y todo eso. Luego aquí arriba, estos huecos que veis, es porque aquí detrás hay un forjado sanitario que es la parte de la cocina, porque tenemos, tenemos dos niveles, este nivel es el nivel de sótano y luego tenemos otro nivel que es el que os he enseñado, el que os he enseñado ahí fuera que he dicho bueno, ah, luego tenemos que trabajar ahí fuera, bueno, pues, ese nivel es el nivel de la cocina y esos huecos pues, bueno, pues, nos van a ayudar a ventilar y, y es el que conecta, de hecho ahí se ve un poquito, no sé si lo veis, ahí se ve un poquito el, el drenaje, el los tetones del drenaje, a ver si se ve, yo puedo hacer zoom, sí, se ve un poquito ahí, ¿vale? bien, bueno, toda la parte superior se ha colocado con yeso para que el, eh, el forjado no presione contra el tabique, además, bueno, pues ha estado bastante tiempo el tabique ya, el, el forjado ya ejecutado y bueno, pues tampoco va a tener problema, pero siempre lo ejecuto con yeso y aparte no tenemos ningún tabique que esté en una zona que, de centro de forjado, no, no va a, no a flecha necesariamente, ¿no? pero bueno, siempre es bueno tenerlo. Esto, fundamental, para sacar las soleras, hay que medir al milímetro. Y para eso tenemos los equipamientos que hay hoy en día. Y al fin y al cabo para eso está, ¿no? para poder medir bien y para, todo, para que todo quede como toca. Este montón de hormigón que veis aquí es porque... A, eh, es, bueno, estos son unas, son unas arquetas, esto de aquí es una arqueta, esto también va a ser una zona, entonces por aquí abajo van los conductos que van a conectar toda esta zona, lo que sean los sumideros de esta zona y todo eso, entonces ahí lo que se ha hecho ha sido, que no, no se ven, se ha conectado por debajo del tubo y van pues, por debajo de la, de la grava. Más cosas que os puedo enseñar. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, también, a ver, no se va a ver bien con el sol, tenemos, bueno, arriba... Veis que también está todo el poliuretano, toda esa parte de arriba ahora les falta protegerla, está recién puesto, pero como estamos al aire libre, yo quiero que siempre toda esta zona se quede protegida para que en caso de que llueva por la noche, el rocío, todo ese tipo de cosas, no se meta agua aquí dentro, ¿no? porque el agua que se meta por aquí se va a ir aquí abajo y ya no la puedo sacar de ninguna manera, por lo tanto, pues oye, eh, toda esa zona tiene que, quedar, tiene que quedar protegida, ya está dicho, ya lo van a, lo van a proteger. Bien, más cosas, aquí tenemos el replanteo de la escalera, bueno, el replanteo, vamos a ver, hemos marcado de momento, o han marcado, mejor dicho, yo no lo he hecho, yo lo compruebo, eh, las alturas de la, de la escalera. ¿Vale? Aquí, como veis, pues tenemos una línea donde va a estar el rellano, aquí se ha marcado el ancho del rellano con su, con su diferencia para los inducidos y tal, y luego aquí, es que como al final nos va a quedar unas escaleras de 27,2, que se va a quedar este plomo para que coincida con este plomo de aquí arriba, en fin, esto está bastante, bastante cuidado. Y, ¿qué más cosas? Bueno, mirad cómo está quedando por aquí dentro, la verdad es que es una casa que va a quedar bastante chula, es bastante grande y va a quedar muy chula. Y luego, bueno, pues esta zona es una zona de trastero que se va a quedar aquí, ¿veis? Ya está desencofrado. aquí ya han echado... Este pavimento ya es un pavimento eh, que han echado el hormigón para regularizarlo. Luego todavía le faltará una capa de, de autonivelante para poder poner aquí encima un, un pavimento de grés porcelánico. ¿Vale? Pero entonces ese grés porcelánico para hacerlo bien pues tiene que estar perfectamente nivelado y de momento pues, eh, está puesto... Debajo de esto, por cierto, debajo de esto han puesto las planchas de, de poliestilin extrusionado. Eh, eh, extruido. Uy, ahora me ha pillado. Bueno, luego lo pillé, se, se me ha ido. Y, y encima se ha hecho esta, esta capita de hormigón y luego encima se pondrá el autonivelante. Entonces, eh, lo que está haciendo este, este, este aislamiento es que aquí debajo tenemos el forjado sanitario que os enseñé también en un vídeo anterior. Entonces, para que no tengamos frío de la parte de abajo, eh, pues se ha puesto este… porque esta, esta zona va a ser… Habitable, no va a ser un trastero grande, pero, pero, pero va a ser una zona que va a, va a haber gente. Al contrario que en aquella de allí, que va a ser de aparcamientos, pues aquí no, no lo hemos tenido en cuenta. Pero aquí sí, aquí tenemos un forjado y lo hemos tenido en cuenta. Y luego además también, este forjado, acordaros que por aquí por el perímetro, os lo estuve enseñando no recuerdo si con unas fotos o lo que sea, por aquí por el perímetro teníamos unos conductos que eran los de ventilación del forjado sanitario. Han quedado detrás de este tabique y lo que hacen es subir, mira ahí, ahí lo tenemos, ¿veis? Este... Este conducto es uno de los que iban por aquí, bajaban al forjador sanitario, se metían por la, la mureta del sanitario. Eh, no, si lo pongo, Juanjo, si lo pongo en horizontal, eh, creo que se, va, que se va a ver peor. ¿eh? No lo voy a probar porque a mitad de vídeo no quiero probarlo, pero bueno, en, otro, en otra ocasión lo probaré. Y es que alguna vez he hecho pruebas y creo que no, no va a quedar bien. Pero bueno, de todas maneras, si hay algo que no veas, me lo dices y intentaré ponerlo con más detalle. Bueno, como os decía, esto es de la ventilación. Viene por debajo, se meten las muretas y entonces se mete dentro del forjado. Hay aquí, hay aquí, hay aquí, allí hay otra salida, Eso es otra salida donde también sale el conducto de ventilación y hay otra más por allí que ahora está tapada para que tengamos también la ventilación cruzada de, la, de las zonas de un lado y que ventile toda esta parte del forjado y se vaya por otro lado y que tenga, que tenga esa ventilación cruzada. ¿vale? Y bueno, poco más, ¿qué más os puedo enseñar? Bueno, las, las viguetas no son viguetas pretensadas, ha sido de hormigón in situ, entonces pues se quedan un poquito más eh, por, por debajo no se quedan tan marcadas como cuando son viguetas pero sí que se quedan eh, perfectamente hormigonadas porque se ha tenido, cuando se hacen viguetas eh, in situ hay que tener especial cuidado con el vibrado y todo eso para que, para que ese hormigón pues realmente como está hecho in situ no se nos quede en coqueras en la parte inferior que sobre todo hay que tener cuidado con los tablones del encofrado ¿no? porque si tú pones el tablón del encofrado le viertes el hormigón y tiene algún hueco tiene alguna, alguna separación entre los tableros o algo pues lo que ocurre es que el hormigón, la lechada de ese hormigón se nos va por las maderas y entonces luego cuando desencofras estas vigueras pues se quedan con las coqueras porque la lechada se ha ido y el, el, y el árido se ha quedado encima y se ha quedado en la vigueta y eso no es lo que nos interesa pues nada, eh, poco más os puedo enseñar de la obra. creo que hoy ha sido un buen paseo ¿eh? aquí no sé, tenemos una viga colgada tenemos aquí un detallito aquí tenemos una junta que esto es para luego un tema de las carpinterías metálicas que son las carpinterías bastante cañeras y, y se ha dejado esto en previsión de luego alojar aquí para que el muro, para que el tabique nos venga recto. En fin, esto ya es un poco de temas de, de diseño y tal, pero tenemos que tener mucho cuidado con ese punto para que quede perfectamente. Aquí también se ha hecho lo de los conductos, lo, lo de las rozas. Como veis, no hay ninguna roza. Todo se ha llevado por la zona de atrás hasta salir a los puntos que nos han interesado tanto aquí como aquí, como veis que se mete y luego nos aparecen lo que van a ser enchufes. Nos aparecen, pero por detrás sin tener que romper nada. Y bueno, pues eh, no sé, si queréis que os enseñe alguna otra cosa me lo decís y si no pues bueno, aquí os enseño la, la arqueta y si no pues pues otra cosa, mariposa, no sé. ¿Qué más contaros? Aquí, bueno, al nivel de prevención, aquí hace falta una señalización para que la gente entre este pilar y este pilar, para que la gente, este pequeño escalón, que es poquito, no se va a matar nadie, pero oye, jolín, en un momento dado te puedes torcer un tobillo, solo de bajar este escalón, porque vas despistado, vas trabajando, vas pensando en otra cosa, entonces aquí hay que poner una mallita de estas eh, naranjas o alguna cosa para evitar... Bueno, de hecho, un poquito más para adelante porque no tiene que estar en el borde, para, evitar, para que la gente vea antes del escalón que ahí hay un escalón. entonces, eh, poner una zona que sea la de descenso. Lo que pasa es que esto lo han quitado para, como están ahora preparando todo lo de la solera, pues, pues les he pillado. Siempre pasa lo mismo. Siempre, no, lo acabamos de quitar porque... Bueno, venga, va. <ríe> me lo voy a creer, me lo voy a creer. Pero no, esta gente son buena gente. Son muy buenos. Son ni Decker Houses, ni Decker Construcciones, ni Decker, aquí de Valencia. La verdad es que estoy súper contento con ellos. Y, y bueno, ya que menciona a la constructora, pues mencionaré también al equipo de arquitectura, que es BAC, de, eh, Estudio de Arquitectura y Urbanismo, que son unos cracks y que, que vamos, eh, el nivel de detalle, el nivel de definición de este proyecto lo he visto pocas veces tan, tan, tan bien y, y bueno, me está encantando trabajar con este equipo. Y nada, pues, pues como os digo, a otra cosa, me voy, que es hora de comer y ya va siendo hora de que nos vayamos de aquí, que vayamos a comer, que además hoy es miércoles, mañana es fiesta, tenemos que terminar la semanita y bueno, pues eso, bye bye, hasta otra.